Y es que el periódico Listín Diario hizo una reseña donde dice los, me, los artistas y comunicadores de la televisión que se han lanzado a político en esta, en esta temporada política y da una lista de cada uno de ellos y vamos a detallarlo uno a uno. Bueno, primero es Bolívar Valera, que fue uno de los nominados como diputado de la circunstancia 2. Fue ganador, un tipo que las redes sociales... Programa de radio, televisión, el boli, eh, de la comunicación a la política. La otra persona es Betty Jerónimo. El Betty Jerónimo, las que no lo conocen, era una la bailarina de divertido con Hochi. Betty Jerónimo era una bailarina de divertido con Hochi que bailaba. ¿eh? Ahí la, eh, sí, de la bolita, la muchacha de la bolita. Ella sí, con el alcalde, era el alcalde. No, eh, sí, claro que sí. Pero él no es alcalde ya, él era alcalde antes de ser el cañero. Así que Betty Jerónimo también se incluye en la política. Manuel Jiménez, todo el mundo sabe quién es Manuel Jiménez, un cantante, compositor. Manuel Jiménez fue diputado, no es que se va a entrar ahora, pues ya había sido partícipe de la política. Manuel Jiménez, un cantante que salió agraciado. Farid de Raful. Farideh Raful es conocido en la política, pero Farideh Raful trabajó mucho tiempo en medios de comunicación. Eh, trabajó periodismo en medios de comunicación, luego pasó ya a ser un cuadro representativo del PRD, y luego pasó a ser ya una figura principal del PRM. Eh, Graime Méndez, todo el mundo lo conoce, trabaja para el show de Mediodía y tiene un programa, creo que no me acuerdo el nombre, parecido a Énfasis, algo así que Graeme tiene un programa y trabaja en el edición de mediodía como comunicador y también fue electo como diputado. Shelly Gómez, la tipa de ayer que presentamos ayer, la muchacha sexy, no sé si tienen foto todavía, los muchachos más seguro la tienen guardada, ¿Eh? la tienen guardada la foto, ¡ah! la tienen guardada. De Shelly Méndez, eh, una figura muy relevante en los Instagram, una Instagrammer, una Instagrammer que ganó como regidora, la más votada, la más votada fue Shaili Méndez Las otras personas se llaman eh, Brian Vargas, que quedaron oficialmente candidatos con el PLD y también, aunque no eran de los que estaban participando en estas primarias, pero también se integró el Torito, que quiere ser senador también, Michael Midell, que quiere ser alcalde o, eh, y Hugo Veras. Todo el mundo conoce a Hugo Veras. Del hombre de, de, de los vehículos de la mañana, de, de sol de la mañana, habla de los vehículos y siempre usted lo ve en el anuncio hasta de Leisa, del concurso. Hugo Vera también quiere ser síndico. Así que muchas personas que son de los medios de comunicación, ah, ahí está Shaley, ahí. Ahí está. Ahí, eh, esa foto es la que le gusta a los muchachos. A eh. todas le gusta esa foto. ahí Esa es la que le gusta a eh Shaili Gómez. eh Mírenla ahí. Shaili Gómez. Así es. Estas son las personas y las figuras de comunicación y de artísticas que pasaron al plano político. Seguimos con el toque de mediodía. Así que ya ustedes saben.